...tenemos aquí a Agripa Hervás, ...que es militante de Esquerra Unida Can, ...responsable del área de bienestar social... ...y miembro de las marchas de la dignidad... ...Agripa me gustaría preguntarte... ...tú que has estado aquí desde el principio... Que, ...¿por qué las marchas de la dignidad?... ¿Por qué, ...¿por qué emprenderlas? Pues emprenderlas por un sinfín de razones... ...que casi todas conocemos... ...pero que necesitamos contagiar... ...esas indicaciones al resto de, del pueblo... ...hay mucho desconocimiento y desde luego por ejemplo... ...las prácticas de los medios de comunicación... ...que ofenden cualquier código deontológico de la profesión... Eh, ...silenciando las marchas nos están dando de una manera palmaria, buena cuenta, que no está llegando al mensaje en la medida que queríamos a, al pueblo, a las clases populares, a la ciudadanía, como decía Zapatero, como le gustaba decir a Zapatero. Las Marchas de la Dignidad es el mayor movimiento social eh, unitario que ha surgido, eh, yo creo que en la historia reciente de España, que ha unado a muchas organizaciones políticas de distintas siglas enfrentadas históricamente, pero que han visto que hay un territorio común, a muchas organizaciones sindicales y sobre todo eh, se ha puesto énfasis, o los colectivos sociales han puesto énfasis en, ...en estas marchas de la dignidad... ...plataformas afectadas por la hipoteca, eh, ...la plataforma de la dependencia... ...discapacidad en marcha... Eh, ...las plataformas contra la pobreza... ...y un sinfín de colectivos eh, locales... ...de cada uno de los lugares donde hemos ido visitando... Eh, ...que también se han sumado las marchas de la dignidad... Eh, ...los planteamientos son muy claros... ...ahí hay, hay un consenso, un territorio común... ...de todas esas organizaciones y colectivos... ...y pues, pues eh, resumiéndolo, eh, ...es precisamente contra un rápido, una sinopsis rápida, que es contra las políticas criminales del Partido Popular en España, pero por elevación a las políticas de la Troika. Cuando hablamos de la Troika, hablamos del FMI, del Banco Central Europeo, del Banco Mundial, de los principales que están al centro de la Unión Europea, que con sus políticas antisociales y xenofobias nos están viviendo. En ese manifiesto, recogemos eh, eh, rápidamente los planteamientos básicos, que podría ser el no reconocimiento de la deuda, la que llamamos deuda y Legítima, y otra serie de cuestiones como la contrarreforma de la ley del aborto eh, que está promoviendo el ministro Fachardón. Eh, otras cuestiones como la no aplicación de la, no, no, no, no, no, no, de la dependencia, eh, la denuncia de un sistema corrupto con esas ayudas nunca auditadas a la, a la banca, eh, en definitiva, un sinfín de planteamientos que tratan de contrarrestar eh, en esa creación de un contrapoder, como es la marcha de la dignidad, tratan de contrarrestar estas políticas salvajes y ultraliberales o ultra neoliberales, o neofons, como las queramos denominar, que están eh, abocando, a ...a las personas, a la exclusión social, a la precariedad, a la pobreza, etc. Me gustaría hacerte otra pregunta, estamos en Castilla-La Mancha... Eh, ...por aquí hemos hecho un paso por diferentes municipios, ¿no? Nos hemos encontrado cosas en Caudete, en Almansa. ...ahora teníamos una compañera en la asamblea que estábamos viendo ahí detrás... ...que nos está contando un poquito cómo es la situación aquí en La Roda y demás... ...haznos un resumen de, de, de bueno, lo que has vivido, tu, tu percepción también... Pues hemos tenido incidentes muy serios en Novelda, con la alcaldesa imputada Milagrosa Martínez y también algunos problemas muy serios en Caudete y en Almanza. Los problemas que surgieron en Caudete ya creo que los conocemos todos porque es una de las pocas informaciones que ha trascendido de la marcha de la dignidad, en ese afán que tienen los medios de comunicación de quedarse solamente en la, en la anécdota y en Almanza tres cuartos de lo mismo. Yo hay una parte de todo esto que agradezco y es que el Partido Popular se ha quitado definitivamente la careta, está actuando eh, con toda la falta de pudor de del mundo y está demostrando realmente la paz que tiene. Y es una paz de, de lobo depredador, sin mínimo de ofender a los animalistas, eh, pero que no tienen en absoluto nada claro en qué consiste la democracia, en qué consiste la pluralidad, en qué consiste la diversidad, en qué consiste lo, lo heterogéneo. Yo casi agradezco los comportamientos del alcalde de Caudete, del alcalde de Almanza, de la alcaldesa de Albacete y de los alcaldes y alcaldesas cuando los que nos vamos topando en este feudo de Cospedal, en, el, en lo que se ha convertido en el cortijo de Cospedal. Y si me permites una imagen histórica, eh, ya es paradójico eh, y triste a la par que en las tierras de Quijote, de Quijote y Sancho Panza, donde causaba eh, la razón y la búsqueda también, por otro lado, de la verdad pues haya caído ...en este marasmo de, de intolerancias... ...y de políticas absolutamente totalitarias ...y esto es lo que hay que cambiar... ...por eso digo que hay una parte de todo esto... ...de todos estos incidentes creados... ...y estas actitudes de provocación... que continuas de las distintas alcaldías... ...del Partido Popular... ...hay una parte que yo agradezco... Y es que por fin sabemos quiénes son... ...con que alguien todavía tenía alguna duda... ...y contra eso es contra lo que luchamos... ...contra ese que nos llama rojos de mierda... Eh, ...fascistas... Eh, Etcétera. ¿Una consigna que te lleves a Madrid? Sí se puede, claro que se puede.